Hola, eh, me llamo Gustavo Gilquez. Mi nombre es Ariel Cherigo. Mi nombre es Humberto Barrera. José Manuel Bonilla. Trabajo en Compañía del Faro, tengo 5 años de laborar aquí en la compañía. 22 años de laborar en Compañía del Faro, 7 años. Estoy en Compañía del Faro desde hace 17 años. Ser papá es lo mejor que cada ser humano puede tener en la vida. Ser padre es fácil cuando se trata de ser proveedor solamente en el hogar. Eh, pero ahora que estoy viviendo mi experiencia con Emanuel en la que estamos solos porque su mami se fue para el cielo he descubierto que la figura materna es mucho más importante que la paterna y realiza mucho más trabajo es más dedicada eh, que el mismo padre ser padre es, prove es ser proveedor bueno, para mí ser papá es una gran bendición, un orgullo. De verdad que Dios me ha permitido grandes cosas al tener una hija que sobre todo le sirve y le ama a Él. Para mí ser padre la verdad es una mezcla de muchas palabras, muchos sentimientos también. Tanto como privilegio, porque todo el mundo puede ser padre, pero ser papá es otra cosa. ¿Eh? No es padre solamente el que engendra, sino el que cría, el que siente, el que tiene la responsabilidad. Bueno, es una tarea un poco difícil ya que tengo que criar e instruirla también en todo lo que a ella le guste, pero a la vez mostrándole un poquito de lo que es la música y ha seguido los pasos de su madre, canta también. Ser padre y músico es difícil ahora, pero... Siempre ha sido normal porque yo me crié en una familia de músicos y eso hizo que para mí fuera normal. Mi papá que estaba todo el día en la casa y en la noche se iba a trabajar cuando yo me iba a dormir.